Bien, vamos a ahora a crear nuestra placa, donde va a ser el molde inferior. ¿Sí? Para eso ya eh, hice un archivo depurando esta placa. Creé una, una copia de la pieza inferior y lo renombré como molde inferior. ¿Sí? Ahora lo único que voy a hacer es agregarlo a nuestro ensamble. Y lo vamos a colocar aquí. Sí, es la es la misma sólido nomás que este ya le quité todo lo que se hizo dentro de este sólido dejándolo ya únicamente con el sólido los chaflanes y los radios de las esquinas bien para eso ahora vamos a crear a redimensionar este esta placa con un ancho mm, de, le ponemos 8 pulgadas de ancho y de largo le ponemos 10 pulgadas ¿Sí? le damos la altura le decimos que sea de una pulgada ¿sí? para poder diferenciarlo de, de nuestra placa inferior vamos a poner restricciones ¿Sí? que esta cara siempre siga esta porque va a estar atornillada a esta placa y la vamos a colocar al centro que siempre siga el centro de nuestra placa inferior a lo largo y también a lo ancho Está muy grande, vamos a hacer un poquito más pequeña. Entonces, al árbol le ponemos que sea de 7 pulgadas y de ancho que sea de 4. ¿Sí? Listo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer unos orificios en nuestro en molde inferior, donde van a ir roscados y posteriormente a la placa inferior vamos a poner orificios pasados para el tornillo allen que vamos a colocar para sujetar esta pieza bien, creamos un sketch ¿por qué voy a crear un sketch? porque este sketch lo voy a linkear para que cuando hago yo modificación sobre los barrenos que voy a hacer en esta placa y hago un linkeo sobre la placa inferior siempre siga los barrenos de esta bien, vamos aquí a esta cara Hicimos uh. que si sí, transparente para ver el sketch creamos puntos un punto aquí si sí, ese punto va a ser nuestro nuestro barreno porque vamos a hacer la herramienta de agujero quiero que esta este barreno siempre siga la distancia de aquí de la esquina que va a ser de media pulgada ¿Sí? copiamos esta expresión y le decimos que aquí también que siempre siga esta dimensión siempre siga esta dimensión entonces vamos a copiar el p 17 y lo vamos a poner aquí en la dimensión ¿Sí? para cuando yo haga modificación en esta dimensión automáticamente se mueve la otra ¿Sí? bien entonces vamos a dejar como estaba. Ahora vamos a hacer, para no estar haciendo tantas dimensiones y tantos puntitos, vamos a crear aquí un espejo usando nuestra herramienta esta curva simétrica. Seleccionamos nuestro punto y el y la línea donde queremos que sea la tome como referencia para que haga un espejo, ¿Sí? aquí ya lo hizo, aquí está, ahora lo mismo hacia el otro lado, seleccionamos nuestros dos puntos y seleccionamos nuestra línea así ya cada que yo mueva esta dimensión se va a mover esta y por ende todas las demás bien, vamos a finalizar nuestro sketch ahora vamos a crear un agujero usando este, esta herramienta y vamos a decirle que siempre que haga todos los barrenos que se adjunten todos los puntos al croquis este. ¿Sí? Ok, entonces en estos agujeros nosotros vamos a, a insertar o atornillar unos tornillos de un cuarto. Entonces mi diámetro menor, vamos a simular una rosca de 0.205 milésimas. 201 milésimas. ¿Sí? Y no quiero que pase mi tornillo mi, mi barreno, entonces vamos a decirle aquí que sea de 750 milésimas de profundidad. ¿Sí? Ahí está mi tornillo. Vamos a crear una rosca a detalle. ¿Sí? Aquí. 95, separación, si sí, mal no recuerdo era de 50 milésimas sí, y listo. Está simulada nuestra rosca. Ahora vamos a irnos a la placa inferior. Este es nuestro croquis de los barrenitos, vamos a ir a la placa inferior y vamos a vincular nuestro sketch pero para eso vamos a poner nuestro molde, conjunto de referencia a pieza completa para que nos muestre el sketch de nuestros barrenos entonces ahora sí nos vamos aquí esta herramienta, geometría de enlace WAVE y ahora vamos a usar nuestra herramienta de croquis, seleccionar por croquis. Vamos a seleccionar qué croquis, al seleccionar el punto, se seleccionan los cuatro puntos que están dentro del molde inferior. Vamos a aceptar. Así vamos a apagar todas las demás piezas para que se, de, se distinga. Aquí está nuestro croquis que ya está li ligado a la, a la pieza de molde inferior. Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿sí? Pero aquí nosotros vamos a hacer el, la cavidad para un tornillo Allen. Bien, déjenme poner el tornillo que se diseñó en tutoriales pasados. Vamos a agregarlo, tornillo Allen de un cuarto. ponemos como sólido. Vamos a colocarlo, sí, ahí está bien, para poder distinguirlo. Sí, este tornillo va a ir hacia arriba. Vamos a girarlo. ¿Por qué? Porque con ese tornillo, esos tornillos vamos a sujetar esta placa. Entonces vamos aquí a, a nuestro nuestro sólido de la placa inferior. ¿sí? Vamos a crear un sketch sobre... Vamos a hacerlo directo. Vamos a crear aquí un agujero sobre este plano. ¿Sí? Aquí al darle clic hace un... Inserta un punto automáticamente. Pero yo lo que voy a hacer es ligar. le estoy mostrando todas las herramientas. Cómo se ligan o se linkean todos los, los sólidos, sketch. ¿sí? Para que lo, ustedes lo pongan en uso. Aquí tengo una herramienta que dice proyectar la curva. Vamos a, a seleccionar esta casilla de asociado. Para asociar estos puntos a este sketch. ¿Sí? Así cuando yo mueva los barrenos de la pieza molde inferior, automáticamente también estos puntos que estoy ligando a este sketch también se van a mover. Las finalizamos. Bien. Aquí vamos a hacer barrenos en nuestra placa inferior, nuestra pieza inferior, pero vamos a decirle que va a ser un tipo... Escana, escana... perdón, ¿qué dice? Esca, escariado, escariado ¿sí? para que haga las cajas donde va a ir la cabeza del tornillo ok, entonces aquí decimos que el diámetro de la cabeza del tornillo es de 400 milésimas ¿sí? la profundidad del tornillo es de 250 milésimas, eso me falta un punto, sí, el diámetro menor donde va a ir la rosca en nuestra placa es de 260 milésimas, porque nuestro tornillos es de un cuarto que sea un poquito más grande, sí. Profundidad de menos 260 y vamos a aceptar aquí nos falta que nos falta que nos falta dice la profundidad del agujero debe de ser mayor a la profundidad del escándalo ¡Caray! A ver... Ahí está, faltaba un punto ahí. ¿Sí? Y aquí pues límite la profundidad, como va a ir, va a ser un tornillo pasado, aquí hay que ponerle... Cuerpo pasante ¿Sí? Listo Y ya tenemos nuestras cajas Donde vayan nuestros tornillos Entonces vamos a poner Restricciones A nuestros tornillos Ese no era Es que tocar y alinear Que este centro siempre siga este centro, y aquí donde está nuestro tornillo, hasta aquí, es que esta cara siempre siga esta cara, ¿sí? A ver, como aquí está. Entonces, aquí vamos a profundizar más nuestra, nuestra caja del tornillo, nada más que aquí vamos a quitar la referencia que acabo de crear, que era seguir esta cara, la vamos a cambiar a que el tornillo siempre siga la, caga, la cara de la profundidad de la caja. Bien, aquí la cabeza del tornillo está muy justa, vamos a crecerla a un diámetro de .400 ¿Sí? listo ahora vamos a hacer lo mismo vamos a perdón vamos a eliminar estas restricciones Listo, vamos a agregar más tornillos. Uno aquí, aquí vamos a dar la opción de seleccionar origen y le damos en repetir tras agregar para colocar. Más tornillos acá Bien, ya coloqué los cuatro tornillos Con restricciones Ahora vamos a nuestra caja Y vamos a profundizar La caja del tornillo Donde va a ir la cabeza Para que nuestro tornillo baje ¿Sí? Vamos a profundizar la media pulgada Sí. sí, Y así nuestro tornillo va a bajar. Sí. Listo. Ya tenemos sujeta nuestra placa del molde a la pieza inferior. El mismo procedimiento se va a hacer a la placa inferior pero hay que hacer un archivo nuevo de este mismo y renombrarlo vamos a guardar primero y creamos una copia y lo renombramos como superior que es la que va a ser estator perdón, atornillada en la placa superior molde superior ¿Sí? bueno, esto sería todo espero les haya gustado no, de suscribir, no olviden de suscribirse para seguir haciendo estos videos ¿Sí? espero les esté sirviendo ya en el próximo video esto ya va a estar acomodado a la placa superior y vamos a iniciar con la cavidad del molde. Y posteriormente vamos a ver los maquinados, cómo maquinar todas estas piezas. Bueno, me despido. Nos vemos.